convertible más que un auto es la vida. Joaquín es un hombre de campo. Toda su vida ha trabajado en agricultura. Él es aficionado a las narconovelas y quiere tener una vida como la ve en un pequeño televisor al que acude todas las noches en un pueblo cerca a su casa. Es tal su obsesión por ese estilo de vida que todos los días compra su boleto de la lotería. Algunas veces no tiene dinero para comer, pero nunca le falta su boleto diario. Un día, la suerte giró a su favor y se ganó la lotería. Ese hombre no cabía la felicidad. Por fin voy a tener mi auto Lexus, gritaba por toda la casa. Su pequeño hijo de tres años le preguntó, ¿Qué es un auto Lexus? Ya vas a verlo, hijo, lo abrazaba dándole vueltas. Apenas recibió el dinero, lo primero que hizo fue ir con su hijo al concesionario. Preguntó por varias marcas de autos, por curiosidad, porque él siempre tuvo en mente un convertible Lexus. Desafortunadamente, el convertible que quería Joaquín no estaba. Él se enojó mucho, pero después de poner a prueba la paciencia del vendedor, este logró hacer que Joaquín se subiera a un Aston Martin. Cuando escuchó rugir su motor B12, supo que ese auto había sido hecho para él. Mirando la cara de emoción de su hijo que estaba en el otro asiento, dijo, me lo llevo. Cuando se bajó, le dijo al vendedor que lo quería con otro color, rines de lujo y un potente equipo de sonido. El vendedor le explicó que en la empresa Autostuning le harían un buen descuento por ser cliente de ese concesionario. Joaquín se fue impaciente a su casa porque quería tener ya mismo su auto, pero se lo entregaban en un par de días. Llegó el momento. Joaquín fue por su Aston Martin, él sentía que tenía que presumir su potente convertible ante sus amigos, así que se fue por todo el pueblo. Llegó a la gran ciudad con un amigo que siempre lo apoyaba en sus locuras, exhibiendo su auto con música a toda potencia. Se fueron de fiesta toda la noche, llegaron a un bar con muchas chicas muy hermosas y como era de esperarse, Joaquín le ofreció trago a todo el mundo. En la mañana se fue con una de las chicas en su auto y dejó a su amigo quien al salir se sorprendió mucho que su gran amigo del alma lo haya dejado tirado. Ese día en la tarde Joaquín volvió al pueblo. Sus amigos, su familia y hasta su hijo le decían que no se dejara enloquecer por el dinero, que les estaba haciendo mucho daño a ellos. Joaquín hizo un gesto de no me importa, así que subió nuevamente a su convertible. Fue a recoger otra de las chicas que le había ofrecido su compañía. Joaquín estaba enojado con sus amigos y familiares. Creía que ellos estaban llenos de envidia porque a él se le había arreglado la vida. Con el fin de liberar toda esa tensión, aceleraba más y más su potente convertible, sintiendo la aceleración de ese poderoso motor. «¡Cálmate! ¡Nos vas a matar!» decía la chica que lo acompañaba. Joaquín la miraba desafiante y le seguía exigiendo a su bastón Martin más potencia a una velocidad incontrolable, Joaquín se encuentra con una curva cerrada en la cual no alcanza a frenar lo suficiente, y el convertible rompe la barrera de seguridad de la carretera y sale a volar por un barranco. El Aston Martin da varias vueltas en el árido terreno golpeándose por todas partes y sacudiendo a sus ocupantes, que a mitad del camino ya tienen múltiples fracturas. Finalmente, el convertible llega a la parte más baja de la montaña, de tantos golpes que sufrió, el tanque del combustible tenía fugas que llevaron al auto a Joaquín y a su acompañante a quedar en cenizas en pocos minutos.